tenerlos a ustedes cada noche aquí. Les quiero dar la bienvenida a, nuestro, a nuestra capacitación de esta noche. Tenemos personas de México, un saludo para Víctor Ramírez y sentido pésame para usted, mi querido amigo, por su mamita que ha descansado, y a todos los amigos que nos escuchan en Perú, en diferentes lugares del mundo, bienvenidos a esta capacitación. Todos los miércoles hemos hecho una escuela de líderes y lo vamos a hacer de manera permanente porque creemos que todos nosotros podemos formarnos como seres formadores de otras personas. Un líder no es otra cosa más que eso, no es otra cosa más que un coach, un formador, un orientador, un entrenador de las otras personas. Y eso es lo que queremos que nosotros, eh, que, que nuestro trabajo pueda verse reflejado en ustedes. Al margen de simplemente este servidor enseñarles algunos principios de liderazgo que hoy estamos tocando, especialmente cinco de ellos, le rogamos que usted pueda volverse también un expositor de estas ideas y que estas ideas puedan llegar a otras personas y puedan ayudar, si es que a usted le ha ayudado en algo, ayudar a otros también a trascender en la formación de otras personas. Yo tenía aproximadamente cuatro años cuando llegó a la casa un amigo de mi padre, apellidaba de Sousa, era un hombre brasilero, que hacía viajes por el río Amazonas y llegaba generalmente hasta nuestra casa y se alojaba allí. Un día él trajo para mí, porque era el único varón en casa, trajo de regalo dos pistolas de juego. Eran pistolas de, de, de plástico y con un cinturón también de plástico en el cual yo podía asimilarme a un hombre del oeste con dos pistolas de plástico caminando en mi cintura. Recuerdo que mi madre le dijo, señor de Sousa, yo lo considero usted un gran amigo, pero me gustaría que la formación que tenga mi hijo desde pequeño sea para no cometer los errores que cometen muchas personas al usar un arma. Así que le voy a rogar con todo mi corazón y con un poco de pena, que por favor se lleve esas dos pistolas con usted, porque mi hijo no los va a poder recibir. Yo un momento me puse a llorar, porque mi madre no me permitió tener dos eh, eh, juguetes de regalo. Pero ¿cuál era el objetivo de ella? Tú te estás formando para ser un hombre de bien, y no debes tener en tus manos un arma de fuego. Mamá, pero si son solamente de juguete. No importa. Tú no podrás tener en tus manos... Un arma de fuego y aprenderás lo que deberás aprender en la vida, a ser una persona de bien. A raíz de eso, mamá me condujo por el camino del servicio a la comunidad. Y eso es lo que ella me ha transferido a través de la vida en mi experiencia personal. Yo tenía aproximadamente cinco años cuando me enseñó a, a manejar un pequeño deslizador, y me dijo, tienes que aprender a manejar este deslizador porque cuando tu papá no esté, tú me tienes que llevar hasta el pueblito de Curarina para compartir con los leprosos cada 15 días alimentos y lo que sea necesario para que ellos puedan sobrevivir. Es así que desde pequeño me enseñó a liderar. Cuando tenía 8 años, la hacienda ya tenía aproximadamente 30 obreros. Y ella me dejaba tareas que realizaba. Había que hacer invernaderos para que el ganado pudiera alimentarse adecuadamente. Y tenía que hacer seis invernaderos, plantar aproximadamente cerca de 1800 palos y poner cerco alrededor, cerco de alambre, para que el ganado no invadiera los lugares donde tenía que crecer la, la grama o el tipo de, de alimento para el ganado. Es así que me dejaba tareas cada 15 días con seis obreros permanentemente trabajando conmigo, y desde los ocho años ya yo tenía que manejar cierto grupo de personas que trabajaban en la hacienda de mi padre. ¿Por qué quiero contarles esto? Porque muchos de nosotros queremos trascender en nuestro liderazgo, pero hay algo que de repente no entendemos. Nos dan el encargo, pero no sabemos cómo manejarnos dentro del contexto mismo del campo de liderazgo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a manejar un área de nuestra vida que es el área de nuestras emociones. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño y me caía porque estaba jugando en algún lugar, mamá me decía, ven corriendo para levantarte. No sé si algunos han utilizado esa expresión con sus hijos para decirle, levántate tú mismo, que no tienes que esperar que yo lo haga por ti. Ven corriendo para levantarte. Y esa expresión me decía, tú te vales por ti mismo. Tú eres capaz en ti mismo. Cuando muchas veces, por razones de que peleaba con mis hermanas, porque tengo cinco hermanas mujeres, soy el quinto en el orden de la familia, así que soy el, casi el menor, eh, y lloraba, mi madre me decía, los hombres no lloran. Y mi padre me decía, los hombres no lloran porque hay siete mujeres para cada varón. Yo me reía un poco de las expresiones de mi papá, él era un hombre, por supuesto, no de tanta educación como la que tenemos todos ahora aquí. Posiblemente suene un poco discriminatorio el decir que un hombre puede tener, hay siete mujeres para un varón, pero lo que él quería enseñarme era el valor de mí mismo y cómo esa enseñanza trascendía en mi formación. Y si hay algo que yo quiero lograr en esta cuarta sesión que tenemos el día de hoy, es que cada uno de nosotros comprenda de sí mismo ¿Cuál es la capacidad que tiene para poder trascender en los demás? Y lastimosamente muchos de nosotros no hemos entendido que nosotros realmente trascendemos gracias a la manifestación de nuestras emociones. Y me permiten ustedes, voy a compartir con ustedes hoy nuestra capacitación que comenzaremos con eh, por donde comenzamos siempre, repasando un poco nuestras capacitaciones anteriores. Y quiero comenzar con eso el día de hoy. Es importante eh, repasar un poco porque ustedes están en la escuela y la escuela tiene una secuenciación y esa secuenciación la estamos logrando gracias a las personas que están asistiendo todos los días miércoles a nuestra capacitación. La escuela de líderes es auspiciada por nuestro, mi compañía que se llama Darmon Enterprises, que tiene como lema ser camino a la grandeza. Nos preocupa mucho el ser, nos preocupa mucho las personas. Nos preocupa mucho que, de alguna manera, si nosotros queremos permanecer en el tiempo y ser líderes, formadores de otros líderes, o por lo menos ser seguidos por alguien, necesitamos ser para poder alcanzar la grandeza. En nuestra primera clase hablamos acerca de la ética en el liderazgo. Hablamos un poco acerca del principio que gobierna la vida de los líderes, principios que están establecidos en una ley. Y esa ley se llama ética, la ley humana que nosotros mismos hemos construido gracias al reconocimiento de los valores propiamente del ser humano. En nuestra segunda sesión hemos hablado acerca de lo que corresponde a la interpretación prejuiciosa de la comunicación. El gran problema de los líderes es que muchos no sabemos comunicarnos adecuadamente y saber comunicarse no significa emitir palabras o gestos, sino emitirlos adecuadamente de tal modo que nuestros oyentes puedan captar la enseñanza que nosotros queremos darles. Sin embargo, hay un gran, un gran, una gran barrera entre el que comunica como el que escucha, y la gran barrera es la interpretación. La interpretación prejuiciosa no necesariamente tiene que ser buena o necesariamente tiene que ser mala, mayormente nosotros nos inclinamos al pensamiento de que toda interpretación prejuiciosa es mala. No necesariamente. Dependerá de las consecuencias que trae consigo el ser prejuicioso. Por ejemplo, yo conozco un poco a Eduardo Fernández, que está esta noche con nosotros, y le damos también la bienvenida. He visto en mis conferencias a Rosario, a Cecilia Núñez, y vamos a suponer que ellos tres escucharon una conferencia que les gustó muchísimo y dijeron, doctor Boris, me encantó su conferencia. Se creó una interpretación prejuiciosa positiva. La próxima dirá, yo no me pierdo, yo quiero escucharlo nuevamente. Pero de repente Walter Espinal, entre la conversación anterior y la de ahora, descubrió que él, yo dije una palabra que tocó lo más sensible de su ser. Y dijo, mm, yo creo que no está hablando bien en este tema. Y crea una interpretación prejuiciosa negativa respecto al tema. La próxima, no quiero escucharlo. Entonces, esa interpretación prejuiciosa de la comunicación se maneja permanentemente en el liderazgo. Y lastimosamente, eso es lo que divide, lo que separa el liderazgo hacia el objetivo, hacia lo que procuramos como líderes cuando tenemos un grupo al cual necesitamos su influencia. Nuestra tercera clase fue cómo tomar riesgos para entender que los riesgos no son otra cosa más que oportunidad para el éxito. Si usted quiere estos tres materiales de las tres primeras conferencias y la cuarta que tenemos hoy, le podemos enviar si usted me escribe a mi correo bedarmonb.com. En, en ese email, ustedes pueden enviarme. Yo voy a ponerlo aquí en el chat para que ustedes lo tengan: bedarmontb.com. Usted me envía un email allí y yo le envío las presentaciones, la número uno hasta la número cuatro. Lastimosamente, no le puedo, no le puedo prometer su certificado, porque si usted ha venido a partir de esta presentación en adelante, nos quedan una más le voy a dar un certificado a los que asistieron a cinco sesiones. No importa que usted no haya asistido a las otras tres, pero como ha asistido a esta, yo le prometo enviar el material para que usted lo aprenda. O si quiere ver también la conferencia en vivo, lo puede ver en Boris Darmon canal en YouTube. Allí también lo puede encontrar y usted puede participar de las presentaciones anteriores. ¿Quién sabe por allí? Me animo y diga, Doctor Boris, yo vi su presentación en Boris un Canal, lo vi en la grabación de video. Yo quiero mi certificado. Si usted promete ver esas tres conferencias anteriores, por supuesto, le entregamos un certificado de haber pasado las la presentaciones o haber estado en las eh, presentaciones de la Escuela de Líderes. El día de hoy, entonces, tenemos una presentación diferente y tiene que ver con este tema. Inteligencia emocional y las relaciones interpersonales la mayoría de los líderes cuando lideramos un grupo, cuando lideramos personas, nos encontramos con un gran problema las personas nos escuchan las personas se relacionan con nosotros pero hay una separación intencional de la parte emocional o del espíritu aquello que no, no muchas veces podemos leer o podemos comprender porque de alguna manera el líder ha manifestado algunos actos o hechos o palabras que de repente han afectado un poco ese prejuicio, posiblemente bueno o quizás malo, que tengo dentro y que lo manifiesto en mis emociones. ¿Cómo puedo yo resolver ese conflicto dentro de mí para poder tener mejores relaciones en todo lo que yo hago? Miremos un poco el concepto del conflicto relacional. El ser diferentes nos hace vivir en conflicto, en conflicto contenido por el nivel consciente que tenemos de la realidad. ¿Qué quiere decir conflicto contenido? Un día le hice una pregunta a mis alumnos y les dije: Descríbame usted qué cosa es el conflicto. Ellos me dijeron puntos de vista uno contra el otro. Y les pregunté: Si el conflicto es eso, ¿qué cosa es entonces la paz? Todos definieron donde no hay conflicto, donde no hay ninguna situación de, de contraposición, etcétera, etcétera. Quiero mencionarles algo nuevo que de repente para usted puede ser nuevo esta noche. El conflicto nunca deja de existir y la paz nunca es quietud. La paz simplemente es el conflicto en tensión equilibrada. Es decir, yo puedo establecer una relación con Víctor Ramírez, tener desacuerdos con él y él conmigo, pero a través de la tolerancia yo puedo establecer un sistema de relación en la cual el conflicto que podría evitar nuestra comunicación y nuestra relación está contenida por el nivel de conciencia que tengo de la realidad. Eso quiere decir que yo comprendo en qué situación está él, en qué situación estoy yo, y en la medida de esa comprensión de la realidad, yo finalmente entro en un nivel de conflicto contenido. La competencia con la competición muchas veces son confundidas por las personas que no tienen claro su identidad y entran en un conflicto desmedido con su trabajo de liderazgo porque justamente quieren o ser caudillos, o quieren ser reconocidos, o simplemente quieren aparecer más que los demás y hacerle ver a los demás para que digan que él es el líder. Hay un ejemplo muy interesante que ustedes deberán tomar dentro de su existencia o dentro de, sus, de su forma de pensar de hoy en adelante, es que aquella noche cuando el gran líder Jesucristo iba a ser entregado por el traicionero Judas, los soldados le preguntaron antes de llegar la noche, ¿cómo sabremos quién es al que tenemos que apresar? En la penumbra de la noche, en el Getsemaní, el gran líder Jesucristo que había movilizado toda Mesopotamia no podía ser reconocido quién era en medio de doce hombres o once que estarían reunidos con él en la noche. Seguramente los soldados le preguntaron a Judas, ¿dónde se reúne? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y Judas les dijo, todas las noches vamos al monte de los olivos o en el monte de Getsemaní y allí nos reunimos y oramos con él allí yo los puedo llevar y seguro él va a estar. Pero la pregunta que hicieron los soldados nos demuestra a nosotros que muchos de nosotros no entendemos bien cuál es el concepto de liderazgo porque no sabemos bien cuál es nuestra identidad y entramos más en competición que en la manifestación de nuestras competencias de liderar. En este caso, cuando aquella noche los, los soldados llegaron al Getsemaní, le dijeron, Susurrando al oído a, a Judas el traicionero, ¿Quién es? ¿Quién es? Y él dijo, al que yo dé el beso, ese es. Un líder es reconocido por aquellos que descubren en él que no es un ser metido en una competición por querer ser el mejor, sino es un líder aquel que muestra sus competencias de liderazgo, sus habilidades. Y ellos habían pasado una experiencia muy especial, hacía unos momentos solamente, por la tarde. Habían llegado a un aposento alto, y donde normalmente se reunían las personas para tomar la Pascua, había siempre en la mesa que iban a servir el pan sin levadura y el jugo de la uva o la, de la vid había siempre un ciervo con una bandeja y unas toallas para lavar los pies de los que se reunían por esa ocasión. Cuando llegaron ahí, descubrieron que no había un siervo, no había una persona que lavara los pies de los visitantes, solo estaban ellos. Entonces, él entrando al lugar más escondido de la cocina, posiblemente tomó una bandeja y se ciñó una toalla en la cintura y se puso de rodillas para lavar los pies de uno de sus discípulos. Pedro. Y él le dijo, señor, tú no vas a hacer eso conmigo. Tú eres mi señor, yo te tengo que lavar los pies a ti, tú no a mí. Y él dijo, si no te lavas los pies conmigo, no tienes lugar en mi reino. Nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos establecer y romper el conflicto relacional entre las personas, nosotros tenemos que tomar la iniciativa de ser primero los que servimos a los demás. Y esto tiene que tener muy claro el ser humano cuando el ser humano tiene dentro de sí la seguridad, la claridad de su identidad. ¿Te molesta cuando los demás lideran? Tienes un problema de identidad. ¿Te molesta cuando los otros mandan? Tienes un problema de identidad. ¿Te crees que eres el mejor de todos? Tienes un problema de identidad, porque no siempre el que más aparece o el que sabe más siempre es el mejor. Será mejor en el área en la que está, será mejor en aquello que conoce, pero nadie es mejor que nadie, somos el complemento de los demás y por eso es importante entender cuál es nuestra competencia, nuestra habilidad para poder formar parte de un liderazgo que tenga los efectos de romper el conflicto relacional que muchas veces se manifiesta entre ellas. Es la inseguridad personal, la incertidumbre respecto de las perspectivas de la vida que pueden determinar el tipo de relación que nosotros vamos a tener. Ah no, yo no quiero juntarme con esa persona porque esa persona me puede dañar. O de repente yo me voy a juntar con esa persona porque yo le quiero influenciar. El dicho que dice, no te juntes con él porque te puede hacer daño, lo he dicho muchas veces a mis hijos, no te quiero con ese compañero porque ese compañero no tiene buen comportamiento. Y recuerdo que una vez mi hijo me dijo, papá, tú me enseñaste que yo también puedo influenciar en él para que tenga buenos comportamientos. La inseguridad personal puede establecer en ti el tipo de relación que vas a llevar con los demás. En todo este contexto de realidad, en este contexto de habilidad, en este contexto de seguridad personal, también tenemos que entender que las, están, las emociones, perdón, están las emociones directamente relacionadas con nuestro nivel de conciencia respecto de nuestro rol entre y a través de los demás. Es decir, cuando nosotros establecemos una relación con nuestros liderados, siempre estará en el contexto nuestras emociones. Ellas serán uno de los componentes más importantes para poder llegar hacia los demás. ¿Han escuchado ustedes esta ley de la física, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen? Personas de diferentes deberían atraerse, pero una mente manejada por prejuicios negativos generalmente repele a los otros. Yo participo de alguna manera en grupos donde compartimos algunas opiniones políticas, opiniones de negocios, opiniones religiosas, diferentes tipos de opiniones con varios amigos de diferentes lugares del mundo. Cuando una persona forma un grupo y tiene la autoridad de poder ingresar o sacar a una persona de un grupo de WhatsApp, generalmente cuando no le gusta un comentario de alguno de ellos, inmediatamente lo expele fuera. ¿Por qué? Porque a veces estamos manejados por prejuicios negativos respecto de las personas. No debe sorprenderte que una persona opine diferente a ti. No debes sorprenderte que una persona piense diferente a ti. No debe sorprenderte que una persona haga las cosas diferente a la manera como tú haces. Esto, manejado por perspectivas negativas, es dañino para un liderazgo donde el conflicto relacional puede ser de alguna manera diluido. Estas expectativas sobre prejuicios preformados por experiencias del pasado y orientadas a rechazar lo diferente puede conducirnos a ser malos líderes. Es decir, nuestras emociones conectadas a experiencias del pasado, pueden llevarnos a ser personas de un mal liderazgo porque rechazamos a aquellos que por experiencia interna, por interpretación interna prejuiciada, nos parecen que son y piensan diferente a nosotros. Evitar eso solamente es posible en una persona que sabe por qué y para qué está en esta vida y cuál es el nivel de conciencia de la realidad. Algunos dicen, si no piensas igual que yo, no te necesito. Y quiero comentarles que justamente lo que necesita un líder es a personas que no piensen igual que él. ¿Cómo resolver el conflicto relacional. En primer lugar, necesitamos desarrollar un autoconocimiento. Es la capacidad que tenemos de ser conscientes de nosotros mismos, es decir, de nuestra realidad. Si yo te pregunto esta noche quién tú eres, ¿Cuál sería tu definición? Algunas personas me dijeron, yo soy ingeniero. Yo le digo, esa es tu profesión. Yo soy especialista en maquinaria pesada. Eso es tu trabajo, eso es lo que tú haces. ¿Quién eres tú? Tú como persona. No me definas aquellas cosas que tú haces o que aprendiste. Dime quién tú eres como ser. Esa, esa materia prima que a veces no podemos describir que somos nosotros, tenemos que entenderla por nosotros mismos. Y yo te recomiendo un mecanismo que es sumamente importante para que tú puedas conocerte de manera mucho más completa. Y yo diría, por lo menos acercarte un poco a lo complejo que es el ser humano. Usa en las noches o en los momentos de soledad, espacios de reflexión. Yo te voy a hacer una pregunta esta noche, para ver si podemos concordar en la idea de lo que quiero plantearte al comenzar esta primera parte de cómo resolver el conflicto relacional. Muchos de nosotros no sabemos controlar nuestras emociones porque no nos conocemos. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas tú para ver televisión cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas para leer los WhatsApps? ¿O cuánto tiempo separas tú para sentarte a tomar tus alimentos en la mañana, al mediodía y en la tarde? Te programas, ¿cierto? Si tú te programas para tus alimentos, te programas para tu trabajo, te programas para aprender, ¿cuándo fue la última vez que tú programaste un tiempo para pensarte? Para pensar en ti, para pensar quién tú eres, para pensar qué es lo que te mueve a hacer lo que haces. ¿Qué es lo que te mueve a ser tú lo que tú eres cuando los demás no te ven? El principio de identidad y autoconocimiento depende mucho de la manera en que nosotros, de manera exacta, sin tapujos, como nosotros deberíamos concebirnos, no justificando nuestros hechos malos porque no, es que mi papá me enseñó eso cuando era niño. No, es que mi mamá me, me acostumbró a eso. Eso se llama justificación. Y eso no debería justificar tus hechos porque tú tienes un nivel de conciencia que tú tienes que desarrollar por ti mismo. Entonces necesitas espacio de reflexión para pensarte, para darte cuenta quién tú eres y por qué haces lo que haces. Si tú practicas este mecanismo todos los días antes de ir a dormir, vas a ver que cada día tus acciones al día siguiente te van a dar mayores satisfacciones y tu relación con las personas te va a ayudar a vivir una vida más llena de bienestar y paz. El autoconocimiento, perdonen ustedes allí eh, la falta de ortografía emocional, es reconocer un sentimiento, una emoción o un cambio de estado de ánimo en el mismo momento en que aparece. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos las cosas positivas? cómo reaccionamos cuando vemos las cosas negativas, cómo creamos situaciones de conflicto en nuestras relaciones que de repente afectan de manera muy sustancial nuestra, nuestras emociones. Es importante tomar un espacio para pensar. En segundo lugar, es importante entender la negativa a la proyección social. En psicología social se define como el proceso psicológico a través del cual un individuo espera que sus propios comportamientos o actitudes sean similares hacia los demás. Es decir, trata de asimilarse o actuar de la manera como los otros actúan. No puedes esperar que los demás se comporten de igual manera que tú esperas que se comporten. Todos somos diferentes. No puedes vivir ofuscado tratando de que los demás sean como tú eres. Y piensen como tú piensas. No traslades ese concepto de negatividad de tus emociones o de tus requerimientos hacia las otras personas. Porque lo único que vas a lograr es frustración y desesperación. Yo aprendí hace más o menos unos 20 años atrás, a través de experiencias personales de relacionamiento con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, a no pedir a los demás que me comprendan ni pedir a los demás que yo tengo que pedirles a ellos cómo tienen que actuar delante de mí. Acepté que todos somos diferentes. Y lo bueno de esta historia, de esta historia mía, es que esta experiencia fue mejorando con la madurez, con los años. Y allí tal vez esté una ventaja de aquellos que ya pasamos los 50 años o un poco más. Tenemos experiencias en las cuales dedicamos un tiempo más para pensarnos, para pensar en los demás para saber entender que los demás no tienen que ser como nosotros queremos que sean, para no incomodar sus acciones y el fluido de sus actividades, para que ellos puedan también conseguir el concepto de que yo puedo, yo soy, yo intervengo, yo resuelvo, aun cuando creo los problemas, yo también puedo hacerlo por mí mismo. Por eso hablamos, cuando hablamos de educación, hablamos de educación para la vida, porque lo que buscamos es que las personas aprendan a resolver sus conflictos relacionales de tal modo que en sus emociones puedan encontrar el sentido de la vida y sentirse satisfechos cuando logran este concepto de relacionarse con los demás. En tercer lugar, crea puentes. No hagas que tu vida sea un saltar muros que tú mismo has creado. El razonamiento retrógrado, si no quiere estar con nosotros no queremos estar con aquella persona, es un muro que hemos levantado entre las personas y nosotros. Un verdadero líder crea puentes, establece relaciones, porque sabe muy bien que las relaciones, que los puentes nos ayudarán a avanzar juntos. No podemos vivir levantando muros y muros ante los demás. Yo conozco personas que a raíz de la falta de relacionamiento adecuado, por la falta de identidad, crean muros entre sus amigos y muchos de ellos no se hablan, no se relacionan por años. Y justamente lo que nosotros buscamos como líderes es crear puentes. Muchos evitan a los demás y la evitación es un muro para detener daños, pero derribarlos es difícil después y requiere mucho trabajo. No evites a las personas a menos que su presencia pueda afectar tu estado físico. Pero si todavía puedes compartir tiempo, espacios con esa persona, no las evites, porque si tomas como acción primaria, a priori, una evitación, has construido un muro que finalmente va a ser difícil de romper después cuando quieras volver a ella. Crear puentes involucra comprender la situación del otro, y trasladarse a su realidad, o por lo menos observarla, es un buen inicio para resolver los conflictos relacionales como líderes dentro de un concepto de crecimiento personal y de liderazgo. En cuarto lugar, revisa tus prejuicios primero, después el de los otros. Hay una frase muy conocida en la palabra de Dios, en la escritura que dice, no mires. La paja que está en el ojo de tu hermano, mira primero la viga que está sobre el tuyo. Estos conceptos que duran por el resto de la vida, son conceptos filosóficos bien fundamentados. Jesucristo lo decía porque sabía muy bien que esta era la falencia del ser humano. Los prejuicios, como dije al comienzo, pueden ser malos o pueden ser buenos, depende a dónde nos lleven, a qué conclusiones. Porque si yo tengo un buen concepto de alguien, me pongo positivo con él y me hago amigo de él porque gracias al prejuicio de lo que yo he creído de él, me he permitido relacionarme con él. Pero si yo pienso mal sin tan solo relacionarme con esa persona, estoy haciendo lo que la frase dice, estoy juzgando al libro por su carátula y no por su contenido. Hay prejuicios positivos que son malos cuando estos no analizan la realidad latente creen todo, y eso es una de las razones por las cuales muchos líderes pierden a sus liderados, porque los liderados no han aprendido a, a analizar la realidad, a buscar el concepto por el cual están allí, o por lo menos las circunstancias que le rodean están como están. Los prejuzgamientos que evitan conocer a los otros siempre son malos, porque nos hacemos una idea de aquello que no conocemos, siempre es bueno conocer. Yo les voy a contar una experiencia personal. Yo era más o menos, pues tendría mis 28 años, 27 años, poco más, 29 años cuando me enviaron a trabajar a la ciudad de Moquegua. Pues ahí yo tenía que ser un líder religioso, tenía que trabajar con toda la zona. Eh, tenía mi cargo aproximadamente cerca de 12 iglesias. Y en la iglesia principal había un hombre que había fundado la iglesia. Como líder religioso tenía que relacionarme con todos. Y el día que yo llegué a la ciudad, casualmente me encontré con él en la calle. Y alguien posiblemente le había mostrado mi rostro días anteriores. Y cuando me vio en la calle me dijo, tú eres el próximo líder religioso aquí en la ciudad. Le dije, sí, vas a tener problemas conmigo, porque ya me han contado quién tú eres. Ya me han dicho cómo eres de prepotente con las personas adultas. Y seguramente había sido prepotente muchas veces, era joven. Quería comerme el mundo en mi campo de liderazgo. La historia se las, se las voy a contar más rápido. Dos años y seis meses después, me eligieron para ser líder de toda la zona sur del Perú, en las oficinas que están en Arequipa. Y el día que yo salí de la ciudad de Moquegua, un hombre lloraba en mi pecho, diciéndome, por favor, no te vayas. Era el mismo hombre que aquel primer día me dijo, vas a tener problemas conmigo. No juzgues al libro por la carátula ni por su título. Conócelo. Palabras textuales del señor Flores. Tú eres el único que ha cumplido los objetivos que yo siempre quise para este lugar. Me enseñaste desde joven que tú eres a respetar los proyectos que tienen los otros. Logramos construir 11 centros de reunión religiosa, para toda la zona. Y eso, para él, le parecía que era algo inaudito. Muchos de los jóvenes tenemos buenas ideas. Muchos de los jóvenes tenemos buenas buenos aportes que dar en el liderazgo. Porque tú eres más adulto, no debes juzgar a los jóvenes porque ellos son jóvenes y no tienen experiencia. Tienen la juventud a cuestas. Tú tienes la experiencia. Si tú eres joven y escuchas esta charla y tienes a un líder adulto que te lidera, no olvides que ellos ya pasaron el camino difícil. Ya se pincharon las llantas, ya se las parcharon. Aprende de ellos. Nunca voy a olvidar las palabras de mi madre. Nunca faltes el respeto a quien peina canas, porque la experiencia de la vida están grabadas en cada una de esas canas. Es importante en el liderazgo para resolver nuestros conflictos, aprender a respetar a los demás rompiendo nuestros propios prejuicios y no esperando que los demás lo rompan primero. En quinto lugar, cuando hables con los demás, habla de proyectos, no de personas. En algunas ocasiones yo he sido muy ofensivo con, este, con esta descripción y hoy les voy a advertir que quiero ser un poco ofensivo para grabar en la mente de ustedes lo que quiero enseñar en los niveles de las personas que hablan, en el, en el proyecto relacional en el cual estamos desarrollando nuestro tema. En primer lugar, dicen que están en el primer nivel aquellas personas que hablan de proyectos a mediano y a largo plazo. miran las posibilidades y las ganancias, para todos, para la mayoría. Están siempre pensando en hacer proyectos que se queden en el tiempo, que alcancen para muchas generaciones. En el segundo nivel están las personas que hablan de cosas concretas a corto plazo de aspectos relacionados con logros presentes y concretos para el momento. Y en el último nivel, lo he mencionado muchas veces, están los mediocres. Yo le llamaba, y no se sienta mal, si es que por ahí se siente usted afectado, se lo advertí, yo dije que los mediocres del tercer nivel se parecen a las cucarachas. Las cucarachas, cuando no hay luz, Salen en medio de la cocina y comienzan a recorrer las esquinas del cuarto o del lugar donde nosotros hemos dejado algún residuo o algún pedazo de basura. Las cucarachas se alimentan de la basura. Al día siguiente o cuando prenden la luz, se escapan inmediatamente. Se esconden, pero con los estómagos llenos de podredumbre. Así son las personas que hablan de otras personas. En el tercer nivel están aquellas personas que siempre, cuando se reúnen con los demás, están hablando de los otros. Tuve el privilegio de dirigir y participar en una campaña política hace aproximadamente seis años atrás. Y juntando a los líderes que me acompañarían en el trabajo, nos fuimos a comer un ceviche en un lugar. Y eran tres líderes que quería yo hablar con ellos porque ellos tenían influencia social. Y cuando nos sentamos, a los 30 segundos... Uno de ellos comenzó a hablar mal de un enemigo mío, que hacía muchos años yo no veía. Él era mi enemigo porque habíamos tenido contraproducentes contra, este, actividades entre los demás. Yo no tenía nada contra él, pero hacía años que no lo veía. Si lo veía en ese momento, le pedía disculpas por alguna cosa que yo habría hecho. Pero en 30 segundos que nos sentamos, él comenzó a hablar mal de aquel enemigo que había tenido un problema conmigo. Inmediatamente me levanté como un resorte y les dije, amigos, me disculpan. Yo he venido aquí para comer con ustedes, pero no para hablar de los demás. Oye, pero es ese hombre te ha hecho tanto mal. Si tú has visto que me hizo mal, yo supe soportarlo y salir adelante. Pero yo no quiero que esta reunión se convierta en la alimentación de mi cerebro de aquellas cosas negativas que este hombre tiene. Si tú quieres continuar la reunión, podemos continuarla en otro lugar, pero aquí vamos a hablar solamente de mi proyecto. Oye, pero no seas así, estás este, rechazándome la manera como yo estoy hablando. Sí, le dije, porque mis oídos no quieren alimentarse con la podredumbre de tus palabras respecto de otras personas. Tenemos que, como líderes, hablar de proyectos. Si queremos establecer buenas relaciones, no te detengas a escuchar la podredumbre que otros corazones, otras mentes, mal conducidas por sus malas emociones, o sus malos conceptos y sus prejuicios quieran llenar tu mente y tu corazón. Te animo a salirte de cualquier conversación en, aqu... en aquella en la que se hable mal de otras personas, más aún si las personas no están presentes. ¿Cómo puedes resolver aquello? Pregúntale a la persona que va a decir algún chisme o alguna murmuración si sería capaz de decir lo mismo delante de la otra persona. Si te dice que no, entonces no lo aceptes. Si te dice que sí, dile, si tú puedes hablar delante de él cuando él estuviera aquí, ¿por qué entonces no lo haces con él y no con nosotros? Ve y habla a solas con él y dile sus verdades que tú quieres decirle, pero ahora delante de nosotros. Pero no nos llenes a nosotros con la información que nosotros no preferimos. Solamente de esa manera podemos reestablecer nuestras relaciones y poder desarrollar un liderazgo ...que rompa el conflicto relacional en nuestro trabajo. Esto se proyecta también a los negocios. Si no amplías tus relaciones, no acrecentarás tu negocio. Un negocio que no abre su campo relacional, que no resuelve los conflictos relacionales... ...está determinado a morir, o por soledad, o por el crecimiento de otros. Es importante que tú en tu negocio y en tus actividades diarias de trabajo... ...puedas establecer buenas relaciones que tu campo de influencia sea cada vez más grande. Porque aunque tú no lo creas, en las redes de negocios, cualquiera que sea, como empleado, como promotor, como ventas, con lo que sea, las redes de negocios están involucradas las personas. Y en las personas está el interés de negociar y de desarrollar consumo. Si tú eres un político y quieres desarrollar actividades políticas y sociales, tienes que relacionarte con las otras personas. Establece redes de conexión entre tú y las otras personas para poder lograr los objetivos que procuras como un influyente en la política o en el campo relacional. En todas estas actividades que hemos mencionado el día de hoy, nuestra razón está conectada, conectada con nuestro corazón. Y esta razón conectada con el corazón es la que establece finalmente la manera como nosotros vamos a manifestar nuestras emociones en nuestras relaciones. Solamente cuando nuestras emociones son bien conducidas por un cerebro que sabe quién es, aquella persona que emite esas emociones, podremos tener una relación interpersonal efectiva. ¿Qué es en realidad la inteligencia emocional? Es la combinación de la inteligencia intrapersonal sumada a la inteligencia interpersonal. La intrapersonal desarrolla las capacidades de comprenderme a mí mismo y utilizar este conocimiento para operar de manera efectiva en la vida. La interpersonal me permite desarrollar e interactuar y comprender a las otras personas y sus relaciones con el entorno. De esa manera, sabiendo quién soy y entendiendo a los demás quiénes son, yo puedo entonces entender que la inteligencia emocional puede desarrollarse en mis relaciones. Y la inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos que se presenten en tu trabajo como líder. Te vas dando cuenta que fuimos de un punto hacia esto maravilloso que queríamos llegar, la idea de formar un hombre líder con una inteligencia emocional que trascienda en las otras personas es la mejor manera de hacer liderazgo en tu entorno. Conócete a ti mismo, conoce a las personas, acércate a ellas, en la historia del líder Jesucristo aparece un Pedro impetuoso, muchas veces llamado la atención de manera un poco fuerte por el Maestro Jesús. Pero al lado hay un joven impetuoso llamado Juan, que tiene aún el privilegio de dormir en el pecho de su Maestro. Aprende a tratar a las personas, no como tú crees que deben ser, sino como tú crees quieres también ser tratado o como tú quieres tratar a los demás en tus relaciones. Esto te permitirá trascender en el corazón y en la mente. Esto te permitirá que las otras personas te observen y observen lo bueno que tú tienes, a pesar de que puedes tener algunas cosas que no necesariamente son agradables. Por esa razón, entendiendo que tú y yo necesitamos trascender en la vida, establezcamos relaciones basadas en en aquello que nosotros conocemos de nosotros mismos y que no esperando de los demás nada perfecto ni tampoco idealista, establecemos relaciones con ellos y nos proyectamos a liderar para lograr las grandes metas que la vida nos pone en el camino. Espero que esta conferencia te haya ayudado a ti a comprender que si bien es cierto el camino es duro, Siempre es posible. Y termino con la frase de mi padre que decía, arrear vacas es muy sencillo, porque tú le tuerces el rabo y la vaca camina. Pero tratar con seres humanos necesita un poquitito más de tiempo, un poquitito más de conocimiento, un poquitito más de consideración. Relacionémonos con los demás, pero antes, conozcámonos a nosotros mismos. Y solo así podremos hacer de nuestro liderazgo un liderazgo óptimo con grandes logros. Mis queridos amigos, gracias por estar esta noche con, con nosotros. Me gustaría escuchar de parte de ustedes si en algo esta conferencia te ha ayudado. ¿Puede alguien prender su micrófono y contarnos qué es lo que usted ha experimentado esta noche con la presentación que ha recibido el día de hoy? Los micrófonos están aptos para ser abiertos, y el que se abra primero puede comentar en qué le ha ayudado esta conferencia a usted personalmente. ¿Quién sabe su experiencia pueda ayudar a los otros también a tomar ese camino? Buenas noches. Hola, Boris. Adelante. Me escucha. Bueno, creo que este tema es importante que lo repitamos siempre, porque a veces... Como tú dices, cuando uno cree saberlo todo, nos volvemos criticones, y, y, y somos mandones, pero creo que debemos dar el ejemplo, ¿no? Ojo al guía, como dicen en el ejército. Con el tiempo, he ido aprendiendo eso, ¿no? A decir, vamos, pero a, a hacer primero para que vean pues, que uno no es mandón sino que eh, se enseña con el ejemplo, ¿no? No con las palabras, no mandando, no dando órdenes, ¿no? sino diciendo, vamos, ¿no? No diciendo vayan, sino vamos, ¿no? Gracias, Boris, estuvo muy interesante. Gracias, Walter, comentario. por tu comentario. ¿Algún comentario más? Hola, Boris, buenas noches, doctor, ¿cómo están? Buenas, buenas, ¿cómo noches, estás, Víctor? Desde México. ¿Cómo estás? Desde México. Gracias, gracias, la verdad, este, impresionante la conferencia, es tomar conciencia, algo de lo que anoté es de que nunca hables mal de nadie, nunca. Y la otra es: tampoco te dejes llenar, llenar de basura tu contenedor, porque eso mismo es lo que vas a sacar. Realmente, yo creo que tenemos que agarrar conciencia y empezar a conocer a las personas, pero creo que conocernos primero nosotros a profundidad. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Por gracias, muchas gracias, un gran líder. Gracias. Adelante, ¿algún comentario más? La verdad es que para mí siempre es una satisfacción poder compartir momentos en los que yo pueda, el poco conocimiento que adquirí a través de la vida, que otras personas también lo puedan tener. Y para mí es un honor poder tenerlo a ustedes como mi audiencia. Adelante, Eduardo Fernández. Te escuchamos, Eduardo. Tu micrófono prende. Buenas noches para todos. Eh, quería abundar en, en el concepto que, que me está resonando en la cabeza después de escucharte. Liderazgo es igual a iniciativa más compromiso. Y es una belleza realmente cuando uno encuentra a una persona que realmente ofrece liderazgo, es muy fácil encontrar caudillismo, porque todos quieren ser el, el manda más, pero es eh, realmente, como digo, una belleza encontrar liderazgo donde es una suma de tener iniciativas y tener compromiso para llevar a cabo las iniciativas. Muchas gracias. Las Gran grandes Brasil. iniciativas se pierden en el camino y se pierden en el camino porque las personas no ven que esa persona que está intentando liderar se compromete con él. El... Ahí está eh, esas dos palabritas que mencionaste anteriormente en otra conferencia. Hay que... que significa que otro lo va a hacer. El líder jamás usa el hay like. Jamás tenemos, vamos, el lenguaje se convierte en una proeza cuando se ejerce el liderazgo. Porque realmente para ejercer liderazgo, si no sabemos usar bien el lenguaje, perdemos el liderazgo. Gracias por la oportunidad, Boris. A ti Eduardo, sé muy bien lo que dices y un verdadero líder, cuando ve a otra persona que tiene una iniciativa, lo que tiene que hacer es darle fluidez a esa iniciativa. Un verdadero líder nunca se opone a la iniciativa de otro. Darle fluidez. Y si él está equivocado, incluso si tú te das cuenta y él es testarudo y quiere seguir con su proyecto, déjalo fluir y que él mismo aprenda por su propia experiencia aquello que de repente en el camino va a descubrir. Eso es lo maravilloso, porque así un líder no solamente se conjuga en el concepto de impulsar una idea, sino también de dejar que las otras ideas de los demás también puedan tener un espacio dentro de su propia realidad. Había un micrófono prendido antes y se llama Erika Candiote, adelante Erika. Hola, Boris. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Bueno, lo único que yo quería acotar es de todo lo que entendí de, de la charla de ahora, algo que a mí también me gusta mucho tomar en cuenta, ¿no? No hacernos preconceptos de ninguna persona, de nadie, de nadie completamente. no Y es algo que en la selva acostumbramos, ¿no? No tratamos tan igual al que barre un hospital como al doctor del hospital. O sea, es porque de todos, de todos tenemos algo que aprender. ¿no? Es verdad, una gran verdad. Pedro Santos, adelante, Pedro. Tienes tu micrófono prendido, Pedro. ¿Algún comentario de tu parte? Muy bien. ¿Alguna persona más? ¿Un comentario más? Eber, adelante. Eh, ante todo, buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera este rescatar todo lo que nos has dicho. Y si bien es cierto, estamos en este momento en una sociedad acostumbrados a ver al jefe, pero no estamos muy acostumbrados a ver el líder. El jefe es el que ordena, es el que manda. El líder es el que dice sígueme, acompaña. Por eso es que ahora las organizaciones ya no deben de ser en forma vertical. ¿Por qué? Porque hay un jefe, un subjefe, y se comienzan a, a decir, la culpa es tuya, es culpa es tuya, ¿no? En cambio, cuando la organización es horizontal, quiere decir que yo sé lo que hace mi derecha, mi izquierda, y todos estamos comprometidos. Y el verdadero líder acepta todas las cosas malas que ha sucedido, y cuando vienen las felicitaciones, no es para el líder, sino es para el grupo. Me encantó tu último mensaje de las vacas. Realmente nunca lo había escuchado y te lo agradezco. Gracias a todos y gracias a ti también, Boris. Gracias, Ever. Te cuento que este concepto del organigrama organizacional que normalmente establecemos en las, or en las organizaciones de trabajo, están totalmente equivocadas. Te cuento que hace más de dos mil años atrás, un gran hombre llamado Saulo de Tarso, que se convirtió al cristianismo, Enseñó que la piedra del ángulo era Jesucristo y que todos los demás eran edificados sobre él. Y el concepto de liderazgo está basado exactamente al revés de lo que nosotros conceptualizamos en las empresas. ¿Quién está arriba? El gerente. En el concepto de liderazgo de Jesucristo, ¿quién está en la base, en el sustento de la organización? La piedra angular, el líder. Eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros somos responsables del liderazgo que nosotros construimos o destruimos. Y no es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Gracias por recordarnos. ¿Alguna palabra más de alguno de ustedes? Gisela, adelante. Hola, Boris. Buenas noches buenas noches a todos los participantes de esta maravillosa capacitación. Eh, el día de hoy, Boris, eh, yo me quedo con muchas de las cosas que tú has dicho, pero creo que principalmente dentro de las eh, muchas acotaciones que, que has hecho, que son muy importantes creo que también por parte, para, para poder tener esa inteligencia emocional y poder desarrollarla, yo creo que eh, tenemos que poner en práctica el autoconocimiento. Correcto. Muchas veces nosotros nos negamos a, a, a poder eh, estudiar a nosotros mismos, a poder analizarnos porque probablemente nos da miedo... Uh -huh. En ese autoconocimiento definitivamente vamos a ser eh, capaces de poder darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestros defectos, pero también eh, vamos a estar en la capacidad de poder cubrir, de poder descubrir, perdón, todas nuestras capacidades. Así es. ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que romper el chip que tenemos desde que somos chiquitos, que siempre, eh, como ya lo mencionaron, ¿no?, eh, Siempre hay como que una cabeza, eh, como que eh, no, no, se puede, no se puede hacer algo porque eh, en el, desde los colegios, ¿no? Desde el colegio, eh, yo siempre como maestra que soy siempre he tratado de romper ese paradigma de el niño que más responde, la niña que, que siempre tiene la respuesta a la mano, a esa siempre le escojo, a ese siempre le escojo, porque así vamos matando la capacidad y eso mismo también lo, lo hacemos los padres, vamos matando la capacidad de nuestros alumnos, de nuestros hijos a poder creer en ellos mismos, a poder conocerse, porque muchas veces eh, con estas actitudes nosotros negamos eh, la, la posibilidad de que una persona desde muy pequeña sea capaz de conocerse. Si alguien tiene miedo a algo, como dijiste en, en la capacitación anterior, siempre hay que arriesgar. Uh -huh. no Si yo no sé algo... No me voy a quedar en esa creencia de que yo no soy capaz, de que yo no sé hacer algo, pero tengo que tener eh, esa motivación intrínseca de, de, de poder hacerlo, ¿no? de poder intentarlo, porque si no, yo nunca voy a saber cuáles son mis capacidades. Y, y ese autoconocimiento lo tenemos que desarrollar como padres, ayudar a nuestros hijos, como maestros o como responsables de algún, de algún menor tenemos que ayudar a que a que ese autoconocimiento eh, toda la, todas las personas, cada individuo lo pueda desarrollar, incluso Gracias. de adultos, ¿no? Etcétera. Gracias, Gracias. Boris. Gracias, Gisela. La verdad que sí, hay un, hay un comienzo. Lastimosamente, muchos de los que estamos aquí no somos pequeños, pero hay un comienzo otra vez. Ese comienzo es hoy. Hoy, antes de dormir, cierro los ojos. O abre los ojos y mira algún lugar y comienza a preguntarte, ¿por qué hiciste esto que hiciste hoy? ¿Por qué hablaste con fulano o con sultano de esa manera? ¿Por qué levantaste la voz? ¿Por qué bajaste la voz? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Cuál era el objetivo? Debes aprender a conocer por qué tus emociones fueron manifestadas de una u otra manera. Esa capacidad de introspección es clave. Yo lo desarrollo en mi libro eh, sin nombre ni contenido, porque muchos de nosotros llegamos a la vida sin saber quiénes somos y para qué estamos. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer en algún momento de nuestras vidas. Una participación más. ¿Alguien quiere decir algo más? Y nos vamos a casa. William, adelante. Eh, doctor Boris, Marín, gracias por esta capacitación. Personalmente me motiva más a Mirarme a mí mismo objetivamente, conocer mis, mis fortalezas y debilidades, y a la vez de estas debilidades hacer las fortalezas, ¿no? Y finalmente comprender lo que nos gusta y motiva, me motiva a desarrollar más proyectos, ¿no? Excelente. Finalmente, eh, y finalmente, doctor Boris, eh, solicitarle su correo electrónico para poder ver sus presentaciones anteriores, por favor, gracias. Estoy enviando mi correo, los que quieran mi correo, escríbanme a mi correo y yo les voy a enviar. Si ustedes me ponen el correo acá, no me voy a acordar de todos. Escriban a mi correo y yo les voy a contestar entonces con la presentación que hemos hecho antes. Tengo el honor de tener aquí a uno de mis líderes y después le voy a pedir también a que él pueda decir sus palabras. Vamos a escuchar a Domitilo desde México y luego a uno de los grandes hombres que yo conocí en mi vida, se llama Elbert Takayama, y luego a Luana, que también está con nosotros hoy. Escuchamos entonces a Domitilo. Adelante, Domitilo. Gracias, doctor Boris. Buenas noches. Buenas noches. Me encantó, me gustó el, la moraleja de la, del tercer nivel, de las cucarachas. Ajá. Y creo que el 96% de la población a nivel mundial, yo creo que por eso no se crece, porque se carece de este tipo de liderazgo y de este, de este tipo de conciencia. Aunque el líder máximo ya lo enseñó, ¿verdad? Sí. Y usted lo mencionaba y, y lo confirmaba una vez más. Entonces me encantó esa parte, me gustó. Entonces tenemos que ir eliminando como líderes, tenemos que eliminar eso. Eh, las partes negativas, no escucharlas de otras personas. Usted de manera personal también mencionó eso. Y yo tengo una experiencia muy personal de usted que aprendí mucho y, y lo platico hoy en día. Eh, en, otra, en otra charla yo creo que vamos a, vamos a mencionarlo. Excelente. Eh, excelente. Aprendí de usted y también esto vamos a ponerlo en práctica. Bendiciones a todos. Saludos. Gracias, domitilo Gracias por tus palabras. Qué privilegio tenerte con nosotros, Elber. Aquí estamos, escuchamos tus palabras. Elber Takayama, un hombre especialista en el campo de la, de la contabilidad, trabaja para la Contraloría de la Nación. Elbert, tú eres un gran amigo para mí. Adelante. Buenas noches, Boris, y muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Eh, la verdad que cuando me enviaste la invitación, yo le he retransmitido a mucha gente también para que ingrese. Es una lástima que... A todas las personas que se le he enviado, no, no, no he visto el listado, pero espero que alguno haya entrado para que aprovechen estas este, buenas experiencias y, y la disertación. Me gustó mucho la parte de la razón y el corazón. ¿no? La razón es el entendimiento, es la mente y el corazón, pues, es la suma de las dos cosas, ¿no? Una educadora norteamericana dijo que lo que los líderes necesitan es tener carácter. Y muchos confunden el carácter con, con gritar o, o imponerse sobre los demás, ¿no? Pero el carácter no es eso. El carácter es la suma de nuestros pensamientos más nuestros sentimientos. Es decir, la razón, nuestros pensamientos, la mente, y los sentimientos es el corazón, ¿no? Así que no necesitamos ir ni al psiquiatra ni al psicólogo para que nos diga cuál es nuestro carácter, ¿no? Entonces, el, el líder tiene que tener un hermoso carácter, ¿no? Tiene que tener buenos pensamientos y buenos sentimientos. Y eso es lo que he notado a través de tu disertación, ¿no? Entonces, eh, hubiera querido que lo digas como carácter, ¿no? Y pero dijiste razón y corazón, ¿no? Mente y corazón, ¿no? El sentimiento y el pensamiento. La suma de los pensamientos más los sentimientos es el carácter, que no es ser gritón, no es ser patán, no es ser impositivo, sino simplemente aprender a conocernos a, a, a nosotros mismos, el autoconocimiento que dijiste, y eso nos va a ayudar a comprender a los demás, ¿no? Eh, yo te agradezco mucho. He recordado muchas cosas y yo creo que todos hemos aprendido eh, eh, en, en a lo largo de toda tu, tu, tu conferencia. ¿no? Muchas gracias, Boris, y gracias, muy buenas noches para cada uno. Muchas gracias, Elber. Desde Chachapoyas, un abrazo para ti y toda tu familia. Conozco a Elbert más de 40, casi 40 años. Ha sido uno de mis mentores líderes cuando yo comencé a estudiar aquí en la escuelita. Luana Camila, terminamos contigo, a menos que por ahí hay alguna persona todavía que quiera hablar. Adelante, Luana. Bueno, muchas gracias, doctor Boris. Si Hola, bien todos somos mayores, como usted dijo, nunca es tarde. Siempre sí. hay un comienzo, y Así ese es, es hoy. Hoy que nos hemos eh, conectado a través de este enlace, eh, porque si bien es cierto que somos mayores, podemos empezar por analizarnos y cambiar aspectos de nuestra vida para vivir mejor y relacionarnos como debe de ser, no como buenos seres humanos, para llevar una mejor sociedad a la que nos va a llevar todo este cambio interno que hagamos nosotros. Eh, haber aprendido esto hoy en la noche creo que ha sido un tesoro y además... Nos sirve no solamente para nosotros, que somos mayores, sino también para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a formar a esa nueva semilla que está creciendo en esta sociedad, ¿no? Y considero que el autoconocimiento es el primer paso para caminar mejor y vivir una mejor relación entre todos. Muchas gracias, doctor Boris. A ustedes, muchas gracias. Parece que hay dos más eh, que querían hablar. Vamos a darle espacio a Juan Ramos, desde... Ahí, escucho. Adelante, Juan. Te escuchamos. Doctor, ¿Eh? buenas noches, buenas noches, buenas queridos antes. amigos de la sala. Eh, definitivamente, eh, eh, felicitaciones por esta disertación, doctor. Eh, creo que en el fondo eh, sabemos de que cada uno de nosotros eh, somos conscientes de nuestros actos. Eh, y, y menciono de que eh, la madre eh, de los libros, eh, sinceramente yo desde muy joven leí eh, la Biblia y rescaté muchísimos mensajes que eh, que, que a uno les, le alimenta eh, el ayudar, eh, el ser eh, de, de, de querer eh, amar, de querer eh, sentir la familia, etcétera, ¿no? Y de pronto con la disertación de usted eh, esto se fortalece más porque si bien es cierto eh, el ser humano eh, pasa por una serie de diversificaciones, se puede decir, porque si bien es cierto, eh, es la ayuda en el fondo al, al, al otro ser, eh, es comprender, escuchar. Y, y, y de veras, con estas capacitaciones que hemos estado eh, estos cuatro, cuatro eh, días o cuatro noches, eh, he aprendido bastante, doctor. Gracias a usted y de verdad, mi mentor en este aspecto, se lo digo públicamente. Muy agradecido por estar en el camino con usted. Gracias, doctor. ¿Sabes qué? Eh, muchas de, de nosotros, a los cuales nos califican como mentores, es un privilegio que lo digas. No se dan cuenta ustedes que los que más aprendimos fuimos nosotros. La verdad, yo aprendí muchísimo de Tijuana, aprendí de Víctor, de, de Julio, y ahora de varios amigos que están ahora con nosotros, como Walter Espinal, que lo conozco cuántos años. Yo tenía cuántos años, Walter, cuando te conocí, era jovencito y muchas personas, ustedes, todavía nos escuchan, nos siguen y saben apreciar lo poquito que queremos hacer en nuestro trabajo. No tiene costo alguno, porque el pago a un líder solamente es el reconocimiento. Y eso es lo maravilloso que uno puede descubrir en la vida. No te preocupes por el dinero, que los líderes reciben dinero porque Dios se los envía de la mejor manera, como bendición como respuesta a aquello que tú haces por los demás. Nosotros mañana tenemos algo muy especial para ustedes. Yo voy a estar viajando, pero ustedes pueden estar presentes en una conferencia que se dará el día de mañana a las 3 y 30 de la tarde. Pasión por enseñar. Estará dirigido por una maestra que yo quiero y admiro. Es una muchacha que yo conozco hace bastante tiempo. Es una maestra que trabaja con pronoís, con grupo de niños que quieren llevar a sus padres que quieren llevar a sus niños a la escuelita que el gobierno tiene para poder introducirlos en el campo escolar. Tiene 22 años trabajando en una zona del Perú y cientos de madres y padres se lo agradecen. Yo voy a tener una conferencia para ella desde República Dominicana el día sábado. Voy a hablar acerca del desarrollo del, del, del niño de 0 a de 6 años. Como doctor en Psicología Educacional y Tutorial, voy a trabajar ese tema con los padres. Pero ustedes mañana la pueden escuchar a las 3:30. y 30. El link es el mismo que ustedes tienen aquí. No necesitan que se les envíe el link. Ustedes simplemente eligen 331-210-1437, ingresan a las 3:30 y 30, y esperamos que ustedes puedan invitar a otras personas también para que vengan a escuchar la pasión por enseñar de Marta Salas, el día de mañana. Para mí, les digo de todo mi corazón, me emociona saber que somos un grupo, hoy día estuvimos 59 personas en la capacitación, y eso me dice claramente que muchos de ustedes replicarán, si cada uno de ustedes habla de este tema a tres personas, tendremos mañana cerca de 180 personas que ya conocerán de cómo establecer buenas relaciones entre las personas y cómo romper ese conflicto relacional que a veces no nos permite crecer ni a nosotros ni a los demás les deseo desde mi más profundo corazón lo mejor para ustedes lo que mejor puedo pedir a dios por ustedes y por mí es que tengamos paz en nuestro corazón y ese paz esa paz pueda darnos el bienestar que tanto buscamos desde aquí desde este lugar que se ha convertido en mi lugar más preciado donde muchas veces tomo un café, donde muchas veces hasta me quedo dormido, porque me encanta, porque aquí me conecto con la comunidad del mundo que nos rodea. Desde aquí les mando a ustedes un abrazo de todo mi corazón. Boris Darmon, un servidor de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles en la próxima capacitación. Mándeme su email a bedarmonb para poder yo enviarle el material que tenemos. Y si quiere verlo, lo puede ver en Boris Darmon canal en YouTube. Boris Darmon canal, escribe usted así, YouTube, usted va a ver ahí las conferencias y también esta, que en unos 15 minutos más lo tendremos en vivo en YouTube. Un abrazo. Mi reconocimiento para todos ustedes, mis queridos líderes y amigos. Nos vemos en la próxima reunión. Chao, chao.